Guy de Maupassant, en su cuento, Viaje de Salud, habla sobre la hipocondría, el trastorno de ansiedad por enfermedad, a veces denominado hipocondriasis o ansiedad por salud, que implica preocuparse excesivamente por tener o poder contraer una enfermedad grave. Es posible que no tenga síntomas físicos o bien, Puedes creer que las sensaciones corporales normales o los síntomas menores son signos de una enfermedad grave, aunque un examen médico exhaustivo no revele una enfermedad grave. Y ahora damos comienzo al cuento Un viaje de salud. Espero sea de tu agrado. Viaje de salud. Un cuento. De Guy de Montpassant. El señor Pannard era un hombre prudente, temeroso de todo en la vida. Le temía a las tejas, a las caídas, a los coches de punto, a los ferrocarriles, a todos los accidentes posibles, pero sobre todas las enfermedades. Había comprendido con suma previsión cuán amenazada está sin cesar nuestra vida por todo cuanto nos rodea. Al ver un escalón pensaba en una torcedura, en el riesgo de romperse un brazo o una pierna. Al ver una ventana en las horrendas heridas que podía producir el cristal. Al ver un gato en que podía sacarle los ojos y vivía con una prudencia meticulosa una prudencia reflexiva, paciente, absoluta. Le decía a su mujer, una buena mujer que transigía con sus manías, ⁇ Piensa, querida, lo poco que hace falta para lisiar o acabar con la vida de un hombre. Solo de pensarlo da espanto. Sale uno de casa con buena salud, cruza la calle y le aplasta un coche o bien se pasa durante cinco minutos debajo de un portal para charlar con un amigo y no nota la pequeña corriente de aire que le roza la espalda y pesca una congestión pulmonar. Y basta con esto, se acabó. Se interesaba de modo especial por la sección salud pública de los diarios. Conocía la cifra media de defunciones en los periodos normales, según las estaciones, la evolución y los cambios imprevisibles de las epidemias, sus síntomas, su probable duración, la manera de prevenirlas, de evitarlas, de curarlas. Contaba con toda una biblioteca médica que reunía todas las obras relativas a los tratamientos puestos al alcance del público por los medios vulgarizadores y prácticos. Había creído en raspal, en la homeopatía, en la medicina dosimétrica, en la metalotrepía, en la electricidad, en el masaje, en todos los sistemas considerados infalibles durante seis meses contra todos los males. Pero ahora había perdido parte de su confianza, y pensaba sensatamente que la mejor manera de evitar las enfermedades consistía en huir de ellas. Hacia principios del invierno pasado el señor Panard se enteró por su diario de que, en París, se había extendido una ligera epidemia de tifus. El desasosiego que enseguida le dominó no tardó en convertirse en obsesión. Todas las mañanas compraba dos o tres periódicos para sacar un promedio con sus informaciones contradictorias y pronto quedó convencido de que en su barrio estaba particularmente expuesto. Entonces fue a ver a su médico para pedirle consejo. ¿Qué debía hacer? ¿Quedarse o irse? Ante las respuestas evasivas del médico, el señor Panard llegó a la conclusión de que el peligro existía y decidió irse. Volvió, pues, a su casa para deliberar con su mujer. ¿A dónde irían? preguntaba. ¿Tú crees, querida, que Pau es lo que nos conviene? Ella tenía ganas de verniza y respondió. Dicen que hace bastante frío por estar cerca de los Pirineos. Cannes debe de ser más saludable, pues van los príncipes de Orleans. Este razonamiento convenció su marido, sin embargo, aunque estaba un poco dubitativo. «Sí, pero en el Mediterráneo hay cólera desde hace dos años». «Ah, querido, no se declara nunca durante el invierno. Piensa que todo el mundo se cita en otra costa». «Es cierto. De todas formas, no dejes de llevarte unos desinfectantes y ocúpate de completar mi farmacopea de viaje». Partieron un lunes por la mañana. Al llegar a la estación, la señora Panard entregó a su marido su maletín personal. «Toma», dijo ella, «aquí tienes en orden todas tus cosas para la salud». «Gracias, querida». Y subieron al tren. Tras haber leído muchas obras sobre los balearios del Mediterráneo, obras escritas por los médicos de cada ciudad del litoral, en las que cada uno de ellos exaltaba su playa en detrimento de las ajenas, el señor Panard, que había pasado por las mayores perplejidades, acababa por fin de decidirse por saint Rafael, por la sola razón de que, entre los nombres de los principales propietarios, había visto los de varios profesores de la Facultad de Medicina de París. Si residían allí era seguramente porque el lugar... Era saludable. Así pues, se apeó en San Rafael y se dirigió inmediatamente a un hotel cuyo nombre había leído en la guía, que es el Conti, de las estaciones invernales de esa costa. Pero le asaltaban ya nuevas preocupaciones. ¿Qué hay menos seguro que un hotel, sobre todo en esa zona frecuentada por los tísicos? ¿Cuántos enfermos? ¿Y qué enfermos han dormido en esos colchones, entre esas mantas, con esas almohadas, dejando la lana en el plumón, en las telas, mil imperceptibles gérmenes provenientes de su piel, de su aliento, de sus fiebres? ¿Cómo atreverse a tumbarse en esas camas sospechosas, a dormir con la pesadilla de un agonizante en la misma yacija unos días antes? Entonces se le ocurrió una idea. Pediría una habitación que diera al norte, completamente al norte, sin nada de sol, convencido de que ningún enfermo habría podido hospedarse allí. Le abrieron una gran habitación glacial que él juzgó a primera vista, que presentaba una seguridad total y absoluta, de tan fría e inhóspita como parecía. Hizo encender la chimenea. Luego subió su equipaje. Se paseaba a paso rápido, a lo largo y a lo ancho, un tanto inquieto por la idea de un posible reuma, y le decía a su mujer. «¿Ves, querida? El peligro de este tipo de sitios es tener que vivir en aposentos frescos que raramente se ocupan. Pueden entrarte dolores. ¿Te importaría deshacer tú las maletas?» Ella había empezado, en efecto, a vaciar las maletas y a llenar los armarios y la cómoda cuando el señor Panar se detuvo de sopetón en su paseo y se puso a olisquear tenazmente como un perro que huele la presa. Prosiguió turbado de repente. Pero se nota aquí, se nota la enfermedad, se nota el olor a medicamentos. Estoy seguro de que se nota el olor a medicamentos. Sin duda ha, ha habido un... un —Un enfermo del pecho en esta habitación. Dime, ¿tú no lo notas, querida? La señora Panardolfateaba a su vez, respondiendo. —Sí, se nota un poco. El... el... no reconozco muy bien el olor, pero huele a medicina. Él se abalanzó hacia el timbre, llamó, y al aparecer el mozo dijo. «Haga venir enseguida al director, por favor». El director acudió casi al instante, saludando con una sonrisa en los labios. El señor panard mirándole de hito en hito, le preguntó bruscamente. «¿Quién fue el último cliente que se hospedó aquí?». El director del hotel, sorprendido de entrada, trataba de comprender la intención, la idea o la sospecha de su cliente. Luego, como era preciso dar una respuesta y nadie se había hospedado en aquella habitación desde hacía varios meses, dijo. «Fue el señor conde de la Roche, Limonier». «Ah, ¿un francés?» «No, señor, un belga». «Ah, ¿y se encontraba bien?» «Sí, es decir, no. Padecía mucho al llegar aquí, pero se fue totalmente restablecido». «Ah». ¿Y de qué padecía? De dolores. ¿Qué tipo de dolores? De dolores de dolores de hígado. Muy bien, señor, le doy las gracias. Pensaba quedarme algún tiempo aquí, pero acabo de cambiar de idea. Me iré inmediatamente con mi señora. Pero, señor... Es inútil, señor, nos vamos. Mándeme la cuenta. Ómnibus, habitación y servicio. El dueño, desconcertado, se retiró mientras el señor Panar le decía a su mujer —¿Has visto, querida, cómo le he pillado? ¿Has visto cómo dudaba? —¡Dolores, dolores, dolores de hígado! ¡Yo sí que le haré a ese dolores de hígado! El señor y la señora Panar llegaron a Cannes por la noche, cenaron y se acostaron enseguida. Pero apenas estuvieron en la cama cuando el señor Panard exclamó, «¡Eh, el olor! ¿No lo notas otra vez? Pero, si es ácido fénico, tida. han desinfectado este aposento». Y salió precipitadamente de la cama, volvió a vestirse rápidamente y, como era demasiado tarde para llamar a nadie, decidió enseguida pasar la noche en un sillón. La señora Panard, a pesar de las exhortaciones de su marido, se negó a imitarle y permaneció en la cama donde durmió felizmente, mientras él murmuraba con los riñones rotos. «¡Pero qué país! ¡Qué espanto de país! ¡No hay más que enfermos en todos estos hoteles!» Al alba mandó llamar al director del hotel. ¿Quién fue el último cliente que pasó la noche en este aposento? —El gran duque de Magdeburgo, señor, un primo del emperador de Rusia. —¡Ah! ¿Y se encontraba bien? —Muy bien, señor. —¿Completamente bien? —Completamente bien. —Es suficiente, señor director. La señora y yo nos iremos para Niza a mediodía. «Como usted guste, señor». Y el director, furioso, se retiró mientras el señor Banar le decía a su señora. «¿Eh? Menudo farsante. Se ha negado incluso a confesar que su cliente estaba enfermo. «¿Enfermo? Ah, sí, enfermo. Te garantizo yo que ahora está muerto. Dime, ¿no notas tú el ácido fénico? ¿No lo notas? «Sí, querido». «¡Qué caraduras son estos directores de hotel! No estaba ni enfermo, ni siquiera enfermo, este fiambre. Pero qué caraduras!» Tomaron el tren de la una y media. El olor les persiguió en el vagón. Muy inquieto, el señor Panard murmuraba. «¿Lo sigo notando?» «Debe ser una medida higiénica generalizada en la región. Es probable que rocíen en las calles...» Los entarimados, los vagones con fenol por orden de los médicos y de los ayuntamientos. Pero cuando estuvieron en el hotel de Niza, el olor se volvió insoportable. Panart, aterrado, daba vueltas por la habitación abriendo los cajones hurgando en los rincones oscuros. Buscando dentro de los muebles, en el armario de luna descubrió un viejo periódico. Le echó una ojeada al azar y leyó... Los rumores malintencionados difundidos sobre la situación higiénica de nuestra ciudad carecen de fundamento. Ningún caso de cólera ha sido comprobado, en Niza o en alrededores. Dio un salto y exclamó. —Señora Panard, señora Panard, es el cólera, el cólera, estoy seguro. No te saca las maletas. Regresaremos a París de inmediato, de inmediato. Una hora más tarde, volvían a tomar el rápido, envueltos en un olor asfixiante a fenol. Apenas entraron en su casa, Panar consideró conveniente tomar algunas gotas de un anticolérico enérgico y abrió el maletín que contenía sus medicamentos. Un vapor sofocante se escapó de él. Su frasco de ácido fénico se había roto y el líquido derramado había quemado todo el forro. Entonces su mujer, presa de un ataque de risa loca, exclamó: ¡Ja, ja, ja, ja, ¡Querido, aquí tienes! ¡Aquí! Ja, ja, ja, ¡Aquí tienes tu cólera! Fin.